Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Isabela y hoy vamos a hablar sobre cómo aplicar la inteligencia emocional en la educación de nuestros hijos. Bueno, en este canal, cada vez que os presentamos y hablamos de los peligros a los que están expuestos nuestros hijos en el mundo digital, solemos daros algunas pautas para identificar esos peligros, combatirlos, etcétera, pero siempre hacemos hincapié en la importancia de la educación. Para concienciar a nuestros hijos y ayudarles a desenvolverse en el ámbito digital. Bueno, pues dentro de esta educación toma especial relevancia la inteligencia emocional, la capacidad de nuestros hijos para identificar sus emociones y sentimientos y canalizarlos, controlarlos. No solo los suyos, sino también los de los demás. Hay resultados empíricos que demuestran que centros escolares, por ejemplo, que aplican y que trabajan la inteligencia emocional, han conseguido que los niños. I'm <laughs> gestionen mucho mejor el estrés entiendan las diferencias como algo positivo con lo cual la convivencia sea mucho más sencilla y el ambiente sea favorable a la inclusión y no al bullying o ciberbullying vale la empatía es clave la empatía es esa capacidad de ponernos en el lugar del otro de manera que no nos aprovecharemos entonces ni haremos leña del árbol caído sino que procuraremos entender cómo se siente el otro para para ayudarle, servirle de apoyo, etcétera. Hay muchísimas actividades o medios para trabajar esa inteligencia emocional con nuestros hijos. Hay películas, cuentos, juegos, dinámicas de grupo. Ayuda mucho saber cuáles son pues, esos intereses de nuestro hijo. ¿no? Pues, si un cuento va a captar más su atención que una película, porque es que no aguanta una película entera, o si es hijo único, pues a lo mejor es más fácil eh, hacer la actividad, por ejemplo, del de tarro de las buenas noticias, que sirve para potenciar muchísimo el positivismo y los pensamientos positivos que el juego de qué está pasando que será más conveniente cuando hay varios hermanos y entonces se pueden hacer parejas y se escenifican situaciones y el resto tiene que interpretarlas. Como os digo, hay muchísimos juegos y dinámicas. Os animo a que entréis en Gaptain.com para conocer más en detalle estos juegos y estas estrategias para trabajar desde casa también la inteligencia emocional. Ya lo ideal sería que traslademos la importancia de esta inteligencia y educación emocional a nuestros centros educativos y que el colegio también ayude a nuestros hijos a desarrollar estas aptitudes para que también en el mundo digital promuevan y hagan posible un entorno más positivo y amable para todos. Muchas gracias por estar ahí una semana más y nosotros nos vemos en el próximo vídeo.